Y te veo también, ¿cómo estás? Qué, qué gusto, qué gusto saludarlo, eh, presidente. Gracias. Eh, gracias. Yo estaba por... listo, hubo un problema técnico, me dijeron, cambiaron de la plataforma Zoom a esta plataforma y luego entré a esto y estaba esperando, ¿no? Ah, bueno, lo, lo siento, ya vamos tengo a jalar algún, algunas pa, orejas alguna para hacerlo. las que tengo. <risa> Oiga, me diga una cosa, ¿esa, ¿esa impresora que está atrás sí tiene toner para que se la preste la fiscalía? ¡Ja, <risa> Sí, tiene tinta, es súper eficiente, es una Epson, ¿no? porque las trampas, <risa> yo caí en esa trampa, de las impresoras, es que compras baratas, 50 euros, y luego Esta <risa> te cuesta 70 euros, ¿no? claro, claro, esta claro. en cambio tiene un rendimiento espectacular, pese a que de acuerdo con hacen las cuentas ciertos supuestos economistas y ciertos analistas, si Yachay se invirtió en 200 millones y se graduó solo 200 estudiantes, en cuatro a años no salió un gran. millón por estudiante, entonces, si esto me costó 200 dólares esta impresora, y solo hice en un día 10 impresiones, me costó 20 dólares cada impresión. 20 dólares tener. la impresión. Bueno, parece parece esos manes que sacan pero copias ese, al pente. de esta tanca de O sea, parece chiste, pero es verdad. Montar un negocio ahí de copias también en, en Bélgica. Bueno, presidente, de verdad que me da mucho gusto tenerlo acá. Eh, no sé si está familiarizado con, con este nuevo espacio. La idea es tratar de, de manejar, de, de hacer un análisis eh, eh, profundo, atacando los temas con profundidad pero siempre desde una desde un intercambio bastante ligero y bastante pues eh, jovial. Fernando, creo, creo que me conoces lo suficiente y me conocen lo suficiente para saber que nunca rehuyo los debates, los desafíos solo una pregunta, tal vez es confusión mía un economista ampuero que dirigía un instituto libertario ¿eres tú? Ah, no, no, no, no, oígame eh, no, no Tú no eres el libertario, ¿no? No, no, no soy el ampuero libertario. No, no Bendito sea si Dios, a no soy yo. yo. O, sea, a, de, o sea, yo no ataco a la persona. La ideología sí me parece una barbaridad. ¿no? Pero bueno, no, entonces no, ahí no, no. hay... No, no. no conozco no, no. Con un ampuero que... Eh, conozco esa... Tal vez sí. es confusión mía, ¿no? No, no, no me confío por hombres. acá que sí. Bueno, en todo caso, no, no soy yo. Yeah. Oiganme... Eh... Sí, porque ese pobre señor sacaba unos comentarios que se hubiera estado, sido estudiante mío no lo hacía pasar del pre-universitario, pero... se en ah, y, y es de acá, ecuatoriano, porque en Chile hubo Roberto Ampuero también, Álvaro Ampuero, eh, que, eran, que eran escritores, uno es fue que... Es ecuatoriano, el Instituto ¿sí? Guayaquil, ya, que había okay, una señora ya. Dora Ampuero, me parece. Dora Ampuero la ubico porque era de... profesor en la Católica, si no me equivoco. La señora tal vez es eh, el Ampuero, y tal vez se me quedó ese nombre, y el economista tiene otro apellido. Probablemente una confusión mía. Bueno, pero bueno, son esas cosas que han surgido últimamente en el mundo y particularmente en América Latina, ya en Europa en Estados Unidos son aberraciones, pero en regiones tan desiguales como las nuestras, ese libertarianismo de la traducción en español es un neologismo, en que no se mete el Estado, sálvese quien pueda, lo más cercano a la anarquía, es un gran absurdo, ¿no? Eh, pero, pero para proponer tema... cosas así, incluso liberalismo y neoliberalismo, la condición de base es razonable, igualdad de condiciones, y estamos en la región más desigual del planeta, ¿no? Pero, pero es un gran tema para arrancar, porque no dejan de, de crecer este tipo de movimientos en los distintos eh, escenarios electorales del, del continente. Vemos ah, a, a mí me encanta la filosofía política y perder tiempo. O sea, a nivel económico no te a 20 centavos. Pero ok, si pero, ¿qué, pensar, ¿pero qué, para... ¿qué, ¿qué está determinando este tipo de cuestiones? O sea, ¿por qué, por qué vemos a un Milley que o sea, hace. son cinco posiciones, años... el libertarianismo es una de las cuatro posiciones de base modernas, ideologías contemporáneas modernas. Eh, para eh, posiciones en cuanto a justicia y libertad ¿no? sobre todo en cuanto a justicia eh, la una es el utilitarismo la otra es el, ¿cómo se diría la traducción? la teoría de la justicia de Rawls John Rawls, el Rawlsianismo en español eh, también se llama el Eximin, o, eh, bueno, es difícil explicar todo eso, está el libertarianismo y está el igual a, igualitarismo y se puede hacer mezcla de las cuatro ¿no? exacto el libertarianismo que más Demasiado libertarismo mata al individuo, me dijo usted en una entrevista en el año 2003. Así es. De hecho la titulamos así. Es, así. Lo que se requiere es igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, igualdad del punto de partida, no necesariamente del punto de llegada. sí me explico. Ok, sin embargo, sin embargo, el discurso político se vuelve a cargar de, de violencia cada vez que se acercan unas elecciones. Y, y esto no es una cuestión de libertarios, el discurso político, estamos en tiempos de, de pasiones y el discurso político se carga de estas eh, y esto promueve al final figuras como Mileo, como Bolsonaro o como varios otros elementos que se van cocinando en los distintos escenarios electorales de América Latina. ¿Qué determina este crecimiento? ¿Hay alguna responsabilidad también en esa década en que eh, la centroizquierda estuvo en el poder eh, en la mayor parte del continente y en algunas ocasiones sí se manejó un discurso de algo de violencia que tiene su contraparte? Bueno, primeramente mi ley se da vergüenza a él, ese sí es dice que es economista, pero oh, oh. Yo, oh. Mira, este, hago, hago yo no... Mira, yo no, comparto contigo, hace cinco no años. comparto contigo que se manejó un discurso de violencia, ¿Qué? pero obviamente si tiene que cambiar realidades tan duras, tan injustas como las latinoamericanas, necesita confrontar. Yo siempre pongo este ejemplo, mira, el ingreso per cápita de Ecuador, a los que les encanta imitar lo que hacen los países desarrollados, por lo menos imiten cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. De acuerdo a Madison, un, Madison, un famoso economista que hizo este trabajo y falleció, el ingreso per cápita de Ecuador correspondería al ingreso per cápita de Estados Unidos en 1918. Si queremos compararlo con Estados Unidos, lo que ellos hacían, tenemos que comparar lo que hacían en 1918. Y estamos más cerca de la guerra civil de 1861, 1865 que el Estados Unidos de 2023, 2022. Y te pregunto, cuando había esclavitud en Estados Unidos, Abraham Lincoln podía abolir la esclavitud consensuando con los esclavistas o tenía que confrontarla? Y no. lo confrontó de tal forma que hasta causó una guerra civil. Hay, Casi hay, pierde hay, el país. Hay necesidad de ¿no? confrontación con ciertos poderes que están muy enraizados en América Latina y creo que eso se comprendió. Pero a es imposible, de los pues, cómo, cómo, cómo solucionas realidades tan injustas, tan centenarias, consensuando. O sea, es imposible que alguien me lo diga. ¿Cómo liberas a los esclavos consensuando con los esclavistas? Nunca te lo van a permitir. Tendrás que confrontar, y en nuestro caso, ya llevándolo a la actualidad latinoamericana, solo el apoyo popular, porque ellos tienen poder económico, poder mediático, poder militar, poder religioso, poder extranjero. Lo único que tenemos las, los progresistas es poder popular. Solo con ese poder popular consolidado podrás cambiar esas estructuras centenarias tan injustas. Ok, pero, pero voy a, al efecto que tiene ese discurso de confrontación y que se ha venido cocinando en la última década y media, al menos en el, en el continente y ahora... Porque cocinamos. estás cambiando cosas, pues, Fernando. Lo más fácil es contentar a todo el mundo calentando solo un puesto. Pero eso es deshonesto, pues. ¿Por qué estamos 200 años en su desarrollo? Porque nadie se ha atrevido realmente, también un héroe del faro, a ahogarse la vida para cambiar nuestra realidad. En el caso ecuatoriano y en general en el caso latinoamericano. Pero que me digas cómo cambian reglas tan duras sin confrontar. Entonces probablemente eso polariza y probablemente eso ha generado esa reacción de la derecha con de estos grupos en Latinoamérica extrema derecha, porque el caso europeo es diferente. Ahí el temor es a la migración, al crecimiento de la población musulmana dentro de Europa. Pero el caso latinoamericano, los Milnei y los Bolsonaro, son reacción a este intento, por fin, después de 200 años, de independencia como República Independiente de tratar de realmente cambiar el sistema. Y estas grandes taras, estos, estos grandes enemigos que se nos presentaron en el 2006 y que, y, y que fueron eh, confrontando con, con Rafael Correa ya de presidente, eh, ¿son los mismos en el 2022? Por supuesto, es, básicamente, yo diría son más, ¿no? tal vez, ¿no? Porque en el 2006 no nos conocían. Entonces nuestras élites son capaces de hasta aplaudir a un presidente porque yo estoy en buen corazón, de acuerdo con ellos, si le da mejores escuelas a los hijos de sus empleadas domésticas. Pero cuando ya llega una etapa en que les quiere dar las mismas escuelas que a los hijos de las élites, son capaces de asesinarte, porque no creen en igualdad. Ellos se fundamentan su bienestar, su piedra angular, en la diferenciación, la verticalidad, dominar a los demás, sentirse superior a los demás. Tú les ofreces a las élites latinoamericanas ser tres veces más prósperas, como fueron de mi gobierno, porque a todos les fue bien. Triplicaron los márgenes de beneficio a la empresa. Tú le ofreces ser tres veces más próspero, pero igual, con justicia social, prefiere ser tres veces menos próspero, pero desigual, porque su bienestar se fundamenta en esa diferenciación, en no mezclarse en los mismos colegios con la chuma, con los cholos, con los longos, con los indios. Entonces, lamentablemente, esas cosas son inaceptables del siglo XXI, y hay que confrontar. No, subsisten subsisten esas, eh, eh, esos razonamientos, pero. Pero el discurso se va transformando y a mí a veces me da la impresión de que el discurso de Rafael Correa no ha llegado a transformarse a tono con esos tiempos y con esos reclamos de nuevos electorados que, por ejemplo, eh, eh, ya tienen o, o le dan un peso y una importancia valiosísima al tema de libertades individuales, que es un tema que a Rafael Correa le ha costado a lo largo de su, de, de su mandato principalmente. Y esto lo hemos discutido en, entre, entre las anteriores. Fernando, ¿por qué dice es esa barbaridad? No somos capaces de dar la vida por la libertad. El problema es cómo defines libertad y, como es que aparte, te insisto, soy aficionado y creo que después de haber leído tanto ya soy medio experto, al menos para el medio, ¿no? En cuanto a la definición de libertad, las posturas de cada corriente de pensamiento, ¿no? Pero lo que pasa es que para los neoliberales, la libertad, y eso lo, lo definió así eh, Isaías Berling, eh, un paper en los años 50 del siglo pasado, él dividió en libertad negativa y libertad positiva es la libertad negativa, la no intervención esa es la libertad de los liberales de Kermés de los neoliberales, no intervenir que el pez gordo se coma el pequeño que Chito Vera que pesará 70 kilos en frente al luchador de 300 kilos sin árbitro es una barbaridad, eso se llama explotación no se llama libertad para los progresistas, Berlin la llama libertad positiva, o de intervenir eh, después Petit eh, la, la complementa con la libertad de la no dominación la libertad republicana es la no dominación que nadie te domine que nadie te explote y para eso debes tener capacidades educación, salud y para eso hay que intervenir hay me que pregunta. intervenir como sociedad con la acción colectiva esa es la verdadera libertad pero sí. obviamente los neoliberales en función de su interés a es decir está interviniendo, me aumentó los impuestos atentado a la libertad no, atentado a su criterio de libertad que es al sistema y a su, a su dominación nuestra verdad, la verdadera libertad es la no dominación, Me entonces tienes ¿por qué que intervenir digo? con acción colectiva y dar igualdad de oportunidades, o como dice el maestro Amartya Sen igualdad de capacidades, capacidades a la gente, te pongo otro ejemplo para los liberales, y neoliberales y libertarios, la libertad es que nadie te prohíba leer un libro, maravilloso ¿quién va a estar de acuerdo con eso? prohibición de libros, te imaginas sería un escándalo, pero ¿qué sirve que se permitan leer los libros en un país analfabeto? Entonces llegas a lo mismo. Para ejercer tus derechos formales, tienes que tener capacidades reales. En mi ejemplo, saber leer. De acuerdo, a acceder más al derecho. La libertad de, individual. de tener libros. Me refería ah, más a las a la libertades individuales. Se individual. quedan los neoliberales en los derechos formales. Y en realidad es tan injusta y tan asimétrica como la nuestra. es una verdadera burla, pues, ¿no? Me refería competir, a competir. ¿Qué competencia le da la hija de la empleada doméstica de una familia de élite de Quito? A la hija de esa familia. La una se va a educar en una escuela de unidocente, a lo sumo va a completar primaria y la preparará el sistema para reemplazar a su madre cuando se muera de cansancio como empleada doméstica. La otra estudiará en una escuela de mil dólares mensuales, tres idiomas, computación, eh, estadía eh, pasantía en Estados Unidos y en buena hora por esa chica la élite. Pero no me hables de competencia hasta no tener un mínimo de igualdad de oportunidad. Ahí, ahí se va el pozo cualquier meritocracia. Eh, pero, pero me referí un poco más al tema de libertades individuales y lo hacía refiriéndome a en entrevistas anteriores que tuvimos. En una de ellas estábamos con Javier Flores y, y, y el, el, el, la discusión llegó a un punto en que usted finalmente, poniendo la mano sobre el hombro de Javier, le dijo, flaco, no me vas a convencer. Y, eso, y ahí terminó la discusión y el argumento sobre matrimonio igualitario, Proponerle un ejemplo. Y, y ese tipo pero, de cosas, muy O sea, ya, o sea ya ese está tipo con, de cosas tiene un, un peso electoral, electoral que yo no a sé a si se ha calculado? A cuestiones que están en la frontera de la discusión moral. O sea, porque no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, estoy en contra de la libertad. O sea, yo también te puedo argumentar de parte de los heterosexuales que creen que el matrimonio es eh, la unión entre hombre y mujer, ¿no? Y que, que, que, que utilicen esa palabra para cualquier clase de unión, que están atentando contra nuestra libertad, contra nuestro derecho o sea no puedes poner esos casos tremendamente debatibles como sinónimo de libertad No, yo no he dicho, no he dicho eso presidente yo lo que he dicho es que eh, el discurso no ha cambiado en torno a estos temas que siempre no, tienen un tremendo valor hoy por hoy para un público electoral joven maravilloso si eso fuera cierto hubiera arrasado pues a Andrés Arau Andrés Arau tenía todos esos discursos o no feminista, animalista joven o no ¿Y, qué pasó? y le ganó un viejo mentiroso como, como lazo, porque son mitos son tal vez temas importantes para todos pero no es el tema principal para ninguno tal vez para todas las mujeres el feminismo es importante pero para una mujer típica, ecuatoriana pri, pri, prioritario es la educación de sus hijos prioritario es tener un trabajo para alimentar a su familia entonces hay que hablarles de eso Entonces, son mitos que se manejan querido Fernando, porque si fuera cierto Andrea le hubiera arrasado Oígame, y, no, y no arrasó. Y muchos lo esperábamos. Muchos lo esperábamos, de verdad. Eh, ¿Por qué no arrasa? Hay un, un cúmulo, conflicto... un cúmulo hay un conflicto. de permítame, permítame un segundito, Rafael. Hay un conflicto en algún momento en el que cambia la comunicación de gobierno, se cambian incluso logotipos para la segunda vuelta... Y hasta el día de hoy yo lo he preguntado a varios a varios eh, personajes y nadie me cuenta qué pasó. Yo quería que usted me lo cuente, si es que lo sabe. Yo te lo cuento. El 5 de marzo se pararon al, a la estrategia de campaña que me hizo Alvarado porque había mucho conflicto entre él y el candidato. Y fue, fue un error crucial, histórico, ¿no? hasta el punto que brindaron en la campaña de lazo. Y dijeron que lo podían hacer ellos y no lo pudieron hacer. Pero la causa remota, no nos engañemos. Sí, se cometieron esos errores y podíamos ganar de todas formas. Pero la causa remota fue el lowfer porque se da esos errores, se da esa desunión, se da esa dispersión, porque toda la iglesia histórica de Revolución Ciudadana está refugiada, exiliada, presa, perseguida. Entre otros, a mí, si yo hubiera estado en el país, hubiéramos ganado la elección, todo el mundo lo sabe. Lazo jamás hubiera sido presidente. ¿Qué hicieron? En plena pandemia, 2.000 juicios parados, solo continuaron el juicio soborno. Y como no había ninguna prueba, porque todo es un montaje, horas antes de mi inscripción como candidato que me permitía regresar a mi patria y participar en la elección y estar en el país me sacaron una condena por influjo psíquico algo nunca visto en la historia de la humanidad influjo psíquico entonces esa es la causa remota que nadie se pierda, el loafer nos han perseguido para ser presidente al lazo y no, le permitieron, y no le permitieron inscribir el partido y dos semanas antes de la elección todavía eh, eh, estaban, estaban en busca o de además de, de toda la incertidumbre, dos semanas antes no sabíamos si podíamos participar o no pero lo crucial fue la condena que me sacaron a mí para impedirme de regresar al país porque yo estaba en el país todo el mundo sabe todo esto se dio porque bueno uno tiene un liderazgo histórico y puede unir a la gente, puede, tiene capacidad de, de consenso, ¿no? Entonces, todo esto se dio porque nos impidieron regresar y así hicieron presidente lazo que nadie se engañe ¿Cómo, ¿Y cómo quedó su relación con Andrés Arauz? Con Andrés buena, buena pero obviamente hubo, hubo graves errores en la campaña y hay que decirlo claramente por ejemplo el pacto con Jaime Vargas yo me enteré por, por redes sociales. Es una barbaridad. ¿A quién se le ocurre hacer un acuerdo diez días antes de la elección con alguien así como Vargas? Además de que sabíamos que la plaza más crítica era Quito. Quito le da la victoria a Lazo. Entonces tenía que estar con, en Quito. Tenía que hablarle a la clase media quiteña que estaba aterrorizada con lo que había hecho Vargas. Yo no concuerdo con lo que ha hecho Vargas. ¿no? Ni con lo que se Isa por si acaso. En parte creo que es un tipo auténtico, un líder mucho mejor que el resto que hemos tenido en los últimos años, pero no, no comparto con sus métodos, ni con su plataforma tampoco. Entonces, diez días antes de una elección, metido en la Amazonía, haciendo un acuerdo con Jaime Vargas, ¿sabes cuál fue el mensaje para Quito? Que son errores de garrafales. Ahora... Eh, por los mitos, tiempo, ah, por manejar los mitos, que con los indígenas ganamos. Probablemente, pero acaso esa gente representa a los indígenas. No sacamos medio voto entre los indígenas y nos, sacó, y nos quitó muchos votos entre la clase media quiteña, sobre todo. ¿Usted cree que, que, que el, el movimiento indígena derivó mucho más hacia Lazo que hacia el nulo que, ideológico que provoían? Pero por supuesto, por supuesto, sin lugar a duda, pues eso lo puede. revisar el mapa de las elecciones. O, o, o llamaron al nulo ideológico. Yo creo que Isa llamó al nulo ideológico eso favorecía Lazo, sin lugar a duda, Pero al menos fue honesto y Trabajó por el nulo ideológico. Otros, para guardar las apariencias, Jacupera, etcétera, hablaban del nulo ideológico, pero por atrás, entre bastidores, estaban eh, ayudando a Lazo. Y entre los argumentos que manejaban, no lo dijeron. Es que a Lazo lo votaban en un año. A la Revolución Ciudadana no le iban a poder votar. Y así piensa alguna lo diría en en día. Yo le, yo le a... Bueno, con esto me hace pensar que Andrés Arauz ya no es una opción para el 2025, para la Revolución Ciudadana. No se descarta ninguna opción, es una persona muy joven, muy preparada, pero por ejemplo han cambiado las reglas de juego para el 2025, se necesita binomio mixto, entonces todo eso hay que evaluar. ¿no? ¿Qué, qué, relaciones, ¿Qué relaciones se han visto eh, eh, dañadas de alguna manera, eh, no por la traición, sino por, por, por la elección y, y en las fechas posteriores, de, de aquellas personas cercanas que usted tenía en, eh, durante su gobierno? ¿Pero de qué más? ¿La elección de 2021 o la traición de Moreno? Claro, o sea, no, lo que digo es, haciendo abstracción de la traición, ¿qué relaciones de sus cercanos políticos se han venido deteriorando? Y, y, y voy, voy, hacia, voy hacia Jimmy Jairala, pero, pero quería saber primero, en un panorama general... No sé si es lo más interesante para el público, pero mira, Jimmy Jairala nunca ha sido una persona cercana. Era un aliado político, lastimosamente bien inestable, por no decir bailarín, se alejó, ahora está con el gobierno, bueno, que le vaya bonito. Pero, o sea, yo no considero traición lo de Jimmy. ¿Qué pasó Falte ahí? Seriedad, A mí me vez, que fue que Porque, fue porque, el porque que... la traición viene de alguien en quien confía, ¿no? Y Jimmy pero... era una persona aliada, pero no cercana. ¿No? Recuerda que cuando era presidente, en la consulta del 2011, eh, utilizó ese lema tan grosero, eh, dale por el nulo, ¿no? Hacen ah, un recuerdo, juego de palabras, recuerdo, no sé si te recuerdo, acuerdas. Sí. 2011, el 2017, 2018 tuvo cuál siete veces sí. Entonces, sabemos quién es Jimmy Herald? No es que nos sentimos traicionados, sino que sí, siempre molesta un poco ese baile, pero no nos sorprende. ¿no? Pero, pero si, digamos, estaban apercibidos, como se dice en la esquina de, de esta situación con Jimmy, ¿por qué se aliaron con él? ¿Y por qué sostuvieron esa alianza posteriormente al, al, al tema del partido en la elección anterior? O sea, ¿por qué nos aliamos? Porque eliminaron lista 5 Si no hubiera sido por Centro Democrático, y mi eterna gratitud, y siempre lo diré y siempre lo repetiré, no hubiéramos particip podido participar en el 2021. Acuérdate que Celi obligó a que elimine Lista 5. Claro. Después no la devolvieron. Pero en el momento de la inscripción tuvimos que inscribirnos con Lista 1. O sea, olvidarla. Y el, el presidente de Lista 1 era Enrique Menoscal, que había trabajado con los Isaías. Ahí, no los ahí voy. A, mí me, soplaron, a mí me soplaron que la piedra, de, digamos, la piedra en el zapato en esa alianza fue la gestión de Enrique Menoscal. Hasta ese momento Enrique Menoscal era espectacular un caballero total, no nos pidió nada, nos tenía en sus manos, no nos escribía, se acababa la revolución ciudadana y yo creía que era una trampa, creía que era una trampa de los Isaías, porque él fue alto funcionario de los Isaías, parece que tiene una gratitud conmigo porque en un juicio lo estaban persiguiendo, me mandó una carta, yo no recibí esa carta, pero cuando podíamos hacer las cosas bien, eh, se hacían las cosas y porque ser indiferente ante la injusticia es ser parte de esa injusticia y parece que tenía mucha gratitud por eso, porque no perdió una casa. Había sido alumno mío en el Cristóbal Colón, pero tantos alumnos realmente no me acuerdo. Y se portó impecablemente y nos inscribimos y aguantó las mayores amenazas, los momentos más duros. Y ya en los momentos más sencillos, claro, perdimos la elección, que no, que no dan los espacios, que Guayas... Mira, no nos engañemos. Aquí el punto de quiebre fue la prefectura de Guayas, que un inicio, habíamos acordado Jimmy era la alcaldía, Marcela Guiñaga la prefectura. Como Jimmy parece que no quería Marcela Guiñada en la prefectura, y Héctor Vanega le ofreció financiar seguramente la campaña, lo puso este impresentable de Héctor Vanega. Y ahí viene el rompimiento. ¿Para qué engañar? Héctor Vanega primero intentó estar con ustedes. Ah, sí vino a ver Macapo. Pues. Y yo cometí el error de recibirlo porque no conocía lo que había dicho. Cuando supe lo que pero había no era dicho. Una, pero puse no era una persona. Lugar. O sea, era una persona que ya venía. Eh, eh, orbitando el, el, el espectro de, de, de esta alianza. No, nunca, ¿Nunca pensaron no, y, que a lo mejor por el lado de Jimmy podría meterse por la tranquera o algo por la... el Es el problema de ellos. Yo a Vanega lo conozco en la universidad y sé cómo son, además. Él y Ricardo. Alejandro es otra cosa, el hermano menor. En todo caso, pero por eso no podemos discriminar a la gente, ¿no? Quería hablar conmigo, dirigente político, había sido fiscal, perfecto, escucharlo. Pero luego, cuando vimos lo que había escrito, lo que había dicho, o sea, la gente banaliza estas cosas, es increíble. Te puede decir, al ladrón, criminal, y después venirte a ver. O sea, yo no sé si ellos no tienen dignidad, yo sí la tengo. Pero tenemos que, por favor, recuperar los principios. No se puede ser tan ligero en las cosas. Así es la política, así no debe ser la política. Así es la mala política. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ¿qué otras visitas peculiares ha recibido por allá? Mira, aquí hay tres atractivos turísticos en México. En primer lugar, Brujas, segundo lugar a la Gran Plaza y tercer lugar Rafael Correa. Todo el mundo que viene por Bélgica quiere reunirse conmigo. Creen que no tengo familia, que no trabajo día y noche. Aunque no crean estoy... Eh, bueno, pero yo no, yo no lo creo. Si yo aterrizo, yo aterrizo mañana en Bélgica, lo primero que hago es buscar la forma de entrevistarlo en vivo. Pues no, o sea, va, ahí, ahí, ahí, ahí... Sí, pero no sé si se si pueda la entrevista. Y hago muchísimo y sinceramente debería tener una oficina con asistente para hacer todo lo que tengo que hacer. Y no tengo pues eso, entonces tengo que multiplicarme por 10 y hay gente que no entiende y hay gente que se resiente Porque algunas veces no puedo pues recibirlo y no entienden que tengo que llenar la olla, tengo que completar un libro, tengo que dar clases online Tengo familia, mis hijos vienen de vacaciones, no, no lo entienden sobre, sobre esos resentimientos le quiero contar una anécdota El domingo pasado nomás eh, nos invitó un muy querido amigo suyo desde tiempos del colegio, me voy a, me voy a reservar el nombre eh, a su casa a almorzar, a mí y al Flaco Flores, a Javier Flores. Y, y bueno, pues se hizo una, una sobremesa. Bueno, no, por si acaso yo tengo el mejor de los conceptos de Javier, estoy sí, sí, sí, no de acuerdo con él en algunos puntos. No, yo lo sé. Yo es lo un sé. tipo muy inteligente y muy preparado y muy honesto. No, yo Ajá. lo sé, yo lo sé y entiendo, y entiendo, es, es mucho. Pero en todo caso, nos, nos, nos invitan a, a comer a esta casa, nos quedamos en larga sobremesa, conversando de todo un poco, sobre política, sobre comunicación y, y obviamente sobre Rafael Correa. Eh, y en algún momento <risa> sí, eh, eh, hablábamos de política. Que dicen, ¿no? obviamente, o sea, ya no hay. Pero es que, a ver, no, pero Todo es el que, mundo tiene que hablar de mí. Sí, sí, sí, sí, porque a partir del 2006 se redefinen actores, se redefinen dinámicas y se redefinen agendas, y básicamente la agenda se ha concentrado en Rafael Correa, pero además quien nos invitaba y quien ocupaba la cabecera de la mesa era un compañero y amigo de Rafael Correa. Entonces, que se expresaba, pues, eh, eh, eh, con, con mucho. con mucho cariño de Rafael Correa y me decía. Hablamos de este concepto. De la soledad del poder, no de cómo el la soledad del poder, no de cómo el poder termina por, por aislar a, a, a presidentes. Y, y él me lo comentaba haciéndome una confesión, por eso me reservo el nombre. Me decía, yo alguna vez se lo dije. Él estaba consciente de que habían personas que lo estaban aislando eh, de, de, de, ciertas, eh, de, de ciertas personas cercanas, de ciertas personas que podían desde su amistad decirle oye, te estás equivocando acá, te estás equivocando acá. Y, y poco a poco ese círculo se fue lo fueron burbujeando al presidente. ¿Ya? y eso lo conversamos también en este mismo set con Pierina Correa hace un tiempo, yo le preguntaba ¿y a Rafael Correa lo aislaron, me dice a mí me da la impresión de que sí o de que al menos hubo esa intención ¿usted en algún momento sobre el final del mandato se sintió aislado y que ese aislamiento ocasionado por la política termina por generarle resentimientos largos? Nunca me sentí solo, no sé lo que significa soledad del poder, ojalá pudiera estar solo en el poder un rato y nunca me he sentido rodeado en una burbuja. Por supuesto que seguramente intentaron hacerlo, pero por eso iba a las seis de la mañana a visitar un hospital sin previo aviso. De es difícil. De acuerdo, porque es si difícil. avisas, anticipas... Por ejemplo, cuando iba a visitar una escuela, anticipabas de a mañana a 7 de la mañana en vez a Carondelet, vamos a visitar esta escuelita. Y Llegabas y todo impecable y olías a, a pintura fresca porque se filtraba la información. No es fácil romper la burbuja, pero lo puedes hacer y bueno, creo que la gente me conoce, ¿no? Y sabe no que no, no fácil me voy a, dejar a encerrar inquieto. nunca en una burbuja. Claro, no, no es fácil burbujear a un tipo inquieto, ¿no? Se les escapa y ya está en el hospital. De acuerdo. Pero yo le voy, acá, acá le voy a responder con otra anécdota sobre el final de su gobierno. Yo ya había salido de Gama, estaba en, en, en otra empresa, en una empresa pública grande. Estaba a cargo de uno de los procesos de desinversión que se hizo sobre el final del gobierno. Y en uno de los últimos gabinetes me tocó asistir con la ministra del ramo de quien también me voy a reservar el nombre esta era una persona que había entrado en los primeros y voy luego a conversar sobre las etapas del correísmo quiero ver si usted coincide conmigo en ellas pero esta era una de estas, una, una de estas ministras que había empezado como directora departamental había ido creciendo a lo largo de estos 10 años había terminado de ministra presidente, le les temblaban las piernas antes de entrar le temblaban las piernas y un manca al que le tiemblan las piernas antes de sentarse con su jefe a decirle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, termina por aislar al jefe porque le va a endulzar únicamente la oreja para salir sin puteada de, de, de, la, de, de la reunión. Probablemente tienes razón, Fernando, pero ¿qué puedo hacer? Sí, yo tengo un temperamento fuerte, soy muy exigente, también me exijo mucho yo mismo, no soy tonto, soy preparado, no me pueden engañar fácilmente, pero creo que ya si alguien se pone a temblar ante mí no es culpa mía, es culpa de esa persona. Porque una persona segura de sí misma no tiembla ante nadie. Pues. Entonces, sí, tal vez eso me ha causado algunos problemas, pero creo que por lo menos se puede echarle la culpa a mi temperamento. Pero por lo menos hay responsabilidades divididas, porque también el que tiembla, algo le pasa. pues. Sí, puede ser. Tú temblarías no. cuando vas a venir a darme un reporte, un informe. De seguro no. no? no yo la única sin, vez sin que soberbia, me he sentido... Yo hay dos ah, veces en mi vida que me he sentido temblar las piernas. La primera fue en el Puyo lanzándome 15 metros al puente. Ya cuando me paré en la baranda me temblaba todo. Y, y la segunda fue cuando aquí afuera de este canal vino un policía jefe de seguridad de un ex concejal de Guayaquil que se ha robado un mercado a, a saludarme en nombre del señor concejal. ¿Ya? Esas son las dos veces que yo... Y claro, me fui caminando, le dije, Oígame, yo si quiere buscarme, yo, yo camino aquí por la Victoria Emilio todos los días, ¿no? Pero me fui temblecoso, me fui temblecoso. Y son las únicas y dos entonces, veces que la Y nervioso, claro, ¿no? Puedes estar nervioso ante una autoridad, ante tu jefe. Pero otra cosa es que eso te lleve a decir lo que quiere escuchar el jefe y no lo que debes decir. Eso ya es muy distinto, muy distinto. Ahora, ahora, vamos, vamos, ¿de este.? este tema de esta teoría que yo alguna vez ensayé con, con jacobo garcía en una, en una entrevista y, y me resultó en una teoría bastante interesante yo le decía a jacobo mira yo identifico al menos cuatro etapas del correo la primera etapa una etapa, no, sígame, sígame un ratito, luego me va a decir si coincide o no, pero yo, yo creo que algo, algo de fondo hay en él. Porque me encantan ¿Eh? todas las construcciones que se hacen error de correísmo, ¿no? Realmente. Y, y, y tengo, y tengo más la, la presencia chichera. del correísmo en Ecuador es <ríe> Y tengo más en la chistera, así que la seguiremos conversando. En todo caso, una primera etapa donde está involucrada la academia, ideas nuevas, construcción que eh, germina en Montecristi y, y que involucra, como digo, eh, muchísimas ideas, muchísimo, eh, muchísima producción eh, eh, teórica e intelectual de lo que debe ser el Estado, de cómo íbamos a reinventarnos y a reconstruir este Estado. Luego hay una segunda etapa, ya me dirá usted si coincide, una segunda etapa cuando se ganan esos 100 escaños en la Asamblea, donde ya se reconfigura la participación política del correísmo sin un contrapeso eh, un contrapeso sólido en la Asamblea Nacional. Y luego una tercera etapa que ya produce cuadros como Andrés Arauz o como la ministra de la que yo le hablaba, que son personas que ingresaron al inicio y que fueron ganando posiciones hasta convertirse en figuras muy importantes dentro de la organización política y una alternativa para ustedes. Estamos habitando tal vez una cuarta etapa del correísmo, tal vez un poco más dura, en la que se ven obligados a hacer política mediante alianzas, algo que antes, digamos, podían optar por no hacer, y les está costando pisar ese terreno. Probablemente, no necesariamente son categorías exhaustivas, pero probablemente tenga razón a grandes rasgos, ¿cuál es el problema con eso? Uy, tal vez hay un problema, ¿sabes cuál? Que nos no fue también en el 2013, cuando arrasamos, ¿no? ganamos casi con el 60%, mayoría absoluta en la asamblea, que se acostumbraron a las épocas la época fáciles. Entonces creen que, creían que siempre iba a ser así. Claro, tampoco iban a imaginar que iba a ser tan duro. Un traidor moreno, solo los cuatro años se pasó persiguiendo, destruyendo todo lo que tenga que ver con Correa. No les importó destruir escuelas del Milenio, Yacha y Unasur, con tal de hacerle daño a Correa. Persecución, 50 juicios penales, compañeros presos, verdaderos patriotas, honestos, calumniados, los más grandes gánteres, libres, dueños del país, entregó nuevamente el poder a las élites de siempre, a los medios de comunicación. No nos imaginamos que iba a ser tan duro. Pero tampoco podemos pensar que iba... A seguir siendo tan fácil. Y algunos tal vez se malacostumbraron a eso. Hablábamos de Jimmy Jairal. Hablábamos de Lenín Moreno. Ahorita nada más. ¿Hay ingenuidad en la política? No, eso dijo Lazo. Si no, Lazo, Lazo lo hay dijo. alguien que no es ingenuo en la política. Es Lazo. Desde que tengo memoria está en la política. he estado en todos los gobiernos. Ya, menú, yo no estuve en el mío. Estuve en el de Lucio Gutiérrez. Estuve en el de Jamil Maguar Estuve en el de Gustavo nuevo Estuve en el de... En, en Guayaquil, en la época de, de los social cristianos, no sé, si Durán Bayén y todo aquello, director de la Fundación Terminal Terrestre y todas esas cosas, se lleva 30 años en la política y dice que es ingenuo, lo que es un cínico, y trata de buscar justificaciones a su ineptitud, porque eso sí me ha sorprendido. O sea, yo sabía que era mentiroso, sabía que iba a utilizar el poder para llenarse su bolsillo y cuidar su negocio. Lo que no sabía es que era tan inepto, es impresionante. Ok, pero se lo, se lo preguntaba justamente por la selección de Lenín Moreno. Es decir, en algún momento terminó por engañar a toda la organización política. Sí, pero eso hay que reconocer la maestría de Lenín Moreno. Es un artista en eso, es un psicópata. Un psicópata tú no te das cuenta de su psicopatía. Que ya no depende ni de él, o sea, disimula es otra persona. Pero no me engañó a mí, engañó a todos. No lo O sea, Lenín si Moreno tenía 90% de... de apoyo en Alianza País como candidato. Todo el país se lo apoyaba. Yo no lo he escuchado Toda decir varias veces sabe. eso. Lo he escuchado también de Yo decir... hubiera preferido a hombres la de de candidatos. Pero a irme contra la inmensa mayoría de Alianza país. El la misma manera, los discursos más, más encendidos sobre la lealtad. Pero era un hipócrita a tiempo completo. Sí, nos engañó. Oiga, pero, pero nosotros lo sabíamos y yo le he escuchado a usted decirlo. Sabíamos que era incapaz. Lo sabía. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Ser un deshonesto, traidor, una persona sin valores, amoral, otra cosa es no tener muchas luces. Yo nunca creí, soy académico, ahí sí no me va a engañar, eso se ve, ¿no? Nunca lo creí muy iluminado, pero para ser presidente de la república no es que tiene que hacer un, un concurso de quién tiene más alto IQ, coeficiente intelectual. Si no, pongamos ahí, depende de las circunstancias. Por ejemplo, pero del tonto, del tonto. De tonto a traidor, de tonto a traidor más esto, etapa, lo que, es que mide un fajo de billetes. Como empezamos al inicio conversando, había sido muy confrontador para hacer los cambios que requería la República. Perdón, te interrumpí, dime, Fernando. Sí, o tú yo, me interrumpiste, pero no te escuché. Sí, lo que yo, me yo, yo, lo, yo lo interrumpí. A, para, para darle algo de dinámica a esto, le pido disculpas, pero de todas maneras, tenemos solamente una hora y un cerro de temas que tratar. Yo le decía pero si de tonto a traidor hay esto, que es lo que mide un fajo de billetes. Nada más. Fernando, estás totalmente equivocado. Tonto no es lo mismo que traidor. Hay traidores brillantes para traicionar. Claro, se necesita falta de valores, pero también cierta astucia. Son dos cosas diferentes. Es un tipo el problema de Moreno es un tipo sin valores, sin principios, amoral, que nos engañó durante 10 años. Ese es el por problema. Por... Con un equipo de gente, con un programa, con una institucionalidad ya marchando, podía dirigir perfectamente el país, pero prefirió odiarnos, Perseguirnos, destrozar todo. ¿no? Hay algo que, que a mí me, me preocupa y, y lo converso generalmente con, con, con gente. Sí, Fernando, de... perdona, me habían dicho que la entrevista era 45 minutos, es una hora. Es una hora, sí. Al menos yo lo tenía lo así. Es que, es que pues estoy que cocinando, algo sí, más. Que se me va a quemarla. Pero se me ya va a se la comida, ir. pero no, importa. no se vaya, que no, usted no. Se por gusto. Estaba cocinando y lo había preparado para 45 minutos. El, la comida oh, oh, pero pero ógame, si quiere, yo mando a corte, usted regula el arroz y regresamos. Cuando, cuando haya corte, me avisa. ¿eh? Bacán, bacán. No, Estoy haciendo comida, allá en una friladita en una, en una de estas parrillas eléctricas. ¡Oh, ¿no? ¿Qué, ¿qué, bien, qué bien! Te lo puse bien débil para esperar 45 minutos. Está, está, está, está bien, yo, yo, yo pido que me avisen ¿en qué tiempo le falta a la parrillita? ¿No sabemos? Ya ahorita. <risa> vamos, si quiere, si quiere hacemos un corte y regresamos en, en unos minutitos, así regula. Vamos al su... corte y ya regreso, la carne. Regresamos. Nos vamos a un corte y de inmediato okay. volvemos con Rafael Corte. de Bélgica, nos atiende el expresidente con quien estamos conversando. Me han dicho que era hasta cuarto oh, hora, hora de Bélgica, cuarto para ocho de entrevista, y mi hijo está de vacaciones, de la universidad. Ustedes saben, pues la vida universitaria es muy, de mucha claro. estrechez. Entonces es carnívoro, yo también soy carnívoro, mi esposa casi no come carne, Mi una hija es vegetariana, otra vegana, entonces no me dan carne y le he prometido que comeremos toda la Miguelito, carne si me entré aquí tirándole carne a esa nota. Óigame, si se comer le quemaba la carne en Europa. Y si se le quemaba la, la, la, carne, y la carne ahí sí literal era culpa de Correa. Eso sí no. <risa> claro. Óigame. Pero el Miguel cosas... Correa que lo puse a cuidar de la carne. Óigame, <risa> ¿qué otras cosas? Sí, sí experto en parrillada por si acaso. ¿eh? ¿Ah? experto en parrillar y hago los chimichurri de varias clases ah, qué bien, la salsa puso para las papas todo aquello. ya pues ahí estamos, cuando vaya a Bélgica entrevista y parrillada, atendido ah, a Cuerpo de Rey óigame ¿qué otras okay. cosas sí son culpa de Correa? desde ahora, ganando perspectiva histórica de errores viendo cuestiones que, que tal vez terminaron ¿qué cosa es culpa de Correa? Que, que la gente ya tiene con qué comparar, pues ya no come cuentos ¿no te das cuenta de lo que ha pasado? Diez años goberné con los mayores niveles de popularidad de la historia del país Pese a tener toda la prensa en contra, todos los poderes fácticos en contra, toda la clase empresarial en contra, la embajada de Estados Unidos en contra. Este en un año, plazo, con todo a favor, los medios de comunicación hegemónicos, eh, eh, la embajada, los poderes fácticos, tiene los peores niveles de popularidad. Entonces eso es culpa de Correa, la gente ya sabe, ya tiene cómo comparar. Y ya no come cuentos, comió cuento un tiempo. Cuando mejor nos iban, le dijeron que estábamos mal cuando todo empezó a fallar, les decían que estaba, estábamos bien. Eso puedes creer un mes, dos meses, ya no un año, ya no dos años, ya no cinco años. Aún, aún estando fundamentalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir, buscaba un poco una perspectiva histórica de sus propios errores, de cosas que a lo mejor se hicieron de muy buena intención, pero que terminaron derivando en situaciones que bueno, a lo muchísimas, mejor no son las pues, Muchísimas, muchísimas, pues. Eh, si, si, si el que mucho hace, mucho se va a equivocar, por más que sea... Eh, muy preparado. O sea, es como el, el, el jugador que juega todos los partidos. Se va a comer un delantero un mes y se va a comer de vez en cuando un gol. ¿no? Y se va a comer más goles que el que nunca jugó porque estaba banqueado. ¿Cuál es el de, gol más escandaloso ya, que, ya, que se, se come dice, el Messi? No tengo ningún caso de corrupción en inversiones públicas. Pues si no han hecho pues inversión pública. Nosotros hicimos 100 mil millones de dólares en inversión pública. ¿Y cuál es el gol más escandaloso que se ha comido el Messi? Para el Messi, por supuesto. Ahorita no, ahorita no recuerdo, pero la misma elección de Moreno pues, de candidato. Le digo que en el 2013. Con la información que dijo... teníamos no era error, fuimos traicionados, fuimos engañados. Pero ya con el tiempo se evidencia que fue un error histórico, monumental. Le digo porque en el 2013 usted me, me dio tres eh, elementos cuando yo le, le preguntaba cuáles eran los errores más graves de, de la gestión. Me mencionó haber sostenido a Alberto Acosta y haberlo respaldado en el sí. tema de. Me, me, lo mencionó además como un error histórico y me lo volvió a decir en el 2017. Eh, Hasta antes de la traición de Moreno, si me preguntabas cuál era el más grande error que habíamos cometido, era eh, respondía haberlo puesto el presidente de la Asamblea Constituyente a un niño setentón llamado Alberto Acosta. Oiga, está bueno, bueno para los apodos. Eh, ¿vamos a, va, a no, el si mejor no me... es la teenager. La tiene de las cinco décadas, ¿sí sabe quién es? Me, me, me hizo reír mucho, me hizo reír mucho. Y así, y así debería ser Rafael Correa en Twitter. Yo no sé por qué usted se ponga el águila caza moscas. ¿De repente para divertirse? Usted se pone a pelear con Twitter por gusto. Esto es lo que hago para divertirme, como dice René. <risa> una, una, Uno es de carne y hueso. De repente tiene ganas de mandar al diablo a algún malcriado en Twitter, porque cuánta cobardía hay en Twitter. Y algunas veces también tiene ganas de divertirse, uno no? A, a mí me gusta mucho más el Magic troll que el machi bravo y peleó. Me cae mejor. Probablemente, pero, pero nadie es perfecto. Y por eso es que me dicen don nadie. Oiga, es ególatra. El, el, que no, el que no entendió el chiste, tarea para casa. Es ególatra, es vanidoso. Se lo acusa mucho de eso desde que irrumpió en la política. Por el contrario. Creo que me critico tanto que algunas veces caigo ya en inseguridad. Entonces, ese es otro de los mitos, ¿no? Que uno es megalómano, el Que no nunca uno se hace autocrítica. Yo me pauso autocriticando, creo que hasta exagero. Porque te da inseguridad. Hay que tener un buen balance. ¿Qué le descorreizaría a Correa? Sí, tal vez. Tener más tino en el temperamento, ¿no? Pero... Por un lado, eso te puede causar problemas. ¿Y ¿Cuántas cosas no se hubieran hecho si no tuviera ese temperamento fuerte? ¿no? Lo que tú decías, que la ministra me tenía temor. ¿Cuántas cosas eh, no se hubieran hecho si que los ministros no se sentían presionados para trabajar y sacar adelante al país? Sí, eh, creo, que, creo que iba más por, por, por otro tono. ¿no? no se le puede decir al presidente que está atrasada la agenda, pero si se atrasó la agenda hay que decirle, pues, ¿no? Te bueno, plequea. mira, por ejemplo, gracias, me pusiste la pelotita en el punto pena. A ver, tú puedes confirmar que siempre tuve un asistente, primero Sandra Larago, luego César Montalvo, teníamos todo un tablero de control y en todos los gabinetes hacíamos seguimiento a los proyectos y, claro. y había la lucecita verde, si avanzaba, sí, amarilla, sí, sí. si había problemas y roja si estaba parado, o sea que no se le puede decir que haya trazo en la agenda, es falso porque veíamos eran, la agenda y teníamos el sistema de semáforo eran, eran además insoportables porque estábamos enterrados en trabajo y te había que mandar los, los datos para el semáforo este y, y era era era <risa> sí sí sí sí estaba, tenía que buscarle unos tiempos pues no paraban de era lo más odiado del, del gobierno la <risa> de pero lo que <risa> era guapa agradable luego vino César pues ese sí lo querían matar <risa> Óigame, ¿hay, ¿hay alianza por definirse todavía para el, para el periodo electoral que viene? No, ya todo está cerrado. De hecho, ya solo falta un formalismo, la inscripción, pero se han hecho las primarias, ha habido la aceptación de la candidatura y solo falta la inscripción. Ya no hay lugar para nada más. Me, continúo con A este... no ser por ahí que algún candidato renuncie, sea impugnado, se lo descalifique, pero, no, pero con normalmente... Este ejercicio... Que le decía, hice en el 2013, hice en el 2017, no quisiera dejarlo escapar ahora. Usted me decía lo de Alberto Acosta, luego me dijo, ¿sabes qué? Haber apoyado hasta un punto que creo que fue... Espérate este... un ratito. Deja preguntarle a preguntar mi hijo si puso las papas. Un ratito. <risa> Oiga, me está haciendo como la... Me está haciendo como la a la, a la asamblea, ¿no? Cuando compareció a la asamblea le hizo lo mismo. Eh, se paró por un vasito de agua esperemos que le hayan puesto las papas y las papas estén prontamente eh, listas en todo caso ustedes pueden seguir esta entrevista en telepremier este oficial perdón espero que si no haya disculpe, sido decía yo que este para las espero que no haya sido decía yo como a la asamblea que se le paraba a ver agua cada ratito Ah, no, fue eso malcriada. ¿Cómo se llamaba esa odiadora? Ya, hasta me olvidé el nombre. Estoy, estoy tratando de, de recordar el nombre, no me acuerdo. Pero qué, qué grosera, ¿no? Un expresidente, gente que no sabe manejar el poder. Saca sus complejos, su mediocridad. Entonces, ¡ay, qué falta de respeto! Porque usted se para a ver agua, debió preparar el agua y no se para, ¿qué le ve? Después media hora de la periodata. Permiso, me voy a ver otro vaso de agua. Por eso okay. lo hago para divertirme. Ya, ese, ese es el Rafa Troll que a mí me cae bacán. Ese, el, el, el troll es muy. Pero no que... le molesta. Pero tú me dirías, águila no caza mosca. Y estoy jugando con las mosquitas Correcto, correcto. Óigame, a ver, hay, hay algunos temas que se me van quedando dispersos, pero quiero, quiero terminar con esto. El segundo punto que me, que, me, que me decía es haber apoyado hasta algo más eh, de lo que debía Pedro Delgado. Y el tercero que me mencionó en el 2013 fueron las primarias de Alianza País del 2009, donde, estos son sus propias palabras, no voy a... Donde se le colaron traidores. Bueno, esos traidores terminan por explotar en el... En el sí, o sea, más dijo, que eso, las primarias del 2009 fueron un desastre, quemaron urnas por, hacer, por meterlo a hacer cosas que no teníamos capacidad para hacer, ¿no? Sí, sí. Y, y me dijo un que era un sistema electoral nacional... Imposible. Eh, eh, lo, Con lo, todo lo, el padrón del, del partido. Falso democratismo. Luego entiendo y en, la siguiente, y en la siguiente elección ya... Y me cuidado que a Pedro había... Delgado, cuidado. ¿eh? Pedro Delgado lo atacaban de todo y no probaban nada. Y nosotros fuimos cuando dijeron lo del título, la milésima acusación contra Pedro Delgado, y yo vi cómo reaccionó y dije, no, aquí sí hay el gato encerrado. Yo mandé a mi secretario. A Costa Rica a averiguar, y fuimos nosotros que averiguamos que tenía el título falso. Y si pues, obviamente pedimos la denuncia, la gente dice: pues Miguel, ¿por qué no iba ir a un matrimonio? Miguel Montalvo que y de Leonardo aquí? Barresueta creo que se fueron para allá, ¿no? ¿Quién? Miguel Montalvo y, y Leonardo Barresueta se fueron para allá, ¿no? La verdad es que no recuerdo, puede ser Leonardo Barresueta. En todo, Oigan, caso, en todo caso, lo que sí dije es que por sus condiciones, y por decir esto, justificaron su odio contra mí, diciendo que yo me metí con su familia pero por condiciones muy particulares que él tiene, ¿no? Con, ok, el tercer bueno, error... En su familia, te, tiendo a confiar en esa clase de gente que enfrenta esa clase de, de situaciones, ¿no? Entonces, tal claro. vez por eso me descuidé un poquito. Eso es lo que dije. Ok, correcto. Vamos, vamos al, al tercero, que eran estas primarias del 2009, este ejercicio de democracia que al final resultó por... Por, por, ser, por, por no ser tan valioso, que trataron de corregir en el 2013, en el 2017, en el 2021, pero que sigue siendo uno de los objetivos de las críticas eh, que se hacen desde los titulares la selección de candidatos a la interna de la Revolución Ciudadana. Ahora último con el caso de Mafer Vargas y con el tema de, de, de algunos eh, algunos personajes en, en cantones que antes se han expresado o apoyaron el 7 veces sí o se expresaron muy mal de la Revolución Ciudadana y ahora aparecen como, como potenciales candidatos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ajustan estas cosas desde fuera? Primero yo me sorprendo de la ligereza en los análisis. ¿no? Lastimosamente tuve, eh, rompí la relación de amistad con una persona que estimaba mucho por unos comentarios que hizo no les puedo permitir, me escribió por interno, me dice, seguramente está resentido conmigo, pero quiero decirle que me siento atrapado por la inseguridad y que los políticos se pasan peleando en lugar de ayudar a la ciudadanía. O sea, estaba hablando con una persona que tiene 50 juicios penales, que la han condenado 8 años por influjo psíquico, que no le dejan regresar a su patria, que le han querido quebrar la familia, la parte económica, eh, gastar centenas de miles en abogados por la persecución brutal que tiene a sus amigos presos, pero nosotros no somos seres humanos. Él se sentía atrapado por la inseguridad y la culpa de los políticos. O sea, es impresionante cómo obvian las cosas que han pasado. Esa militancia que se queda tanto, parece obviar que recién hace un año tenemos un partido político, que ni siquiera tenemos un padrón completo, sino que tenemos el padrón anterior de la Revolución Ciudadana, que tenemos directivas temporales que recién nos estamos organizando. Parece que nada ha pasado parece que tuvimos el 2003 en el gobierno y tuvimos todas las capacidades para hacer tremenda convención nacional de alianza país Entonces, por favor pongan los pies sobre la tierra cuando fue no la tienen también que... todas las trampas que se han puesto y la inconsistencia por las novelerías por ejemplo las primarias de elegir candidatos y por otro lado 30% mujeres 25% menores de 30 años cómo concilien esas cosas si si dejas que suran las primarias así nomás, más manaviste todos los alcaldes varones no puedes, pues eliminas toda la lista. Tienes que poner 30% mujeres. Y no se entienden mucho esas cosas. Pues no se entiende cantidad, que hay más de 11.000 candidatos. Para Entonces, para por cada supuesto cada que puede, puede haber alguien que se nos pasó. Esta señora cada... Márquez Vargas ni la conozco. Pero tengo que confiar pues, en la directiva de Simón Bolívar. Ni la conozco, pero soy responsable de 11.000 candidatos. Que han pasado líneas rojas. Hemos tratado, hemos sido muy duros. Hemos tratado de eliminar a toda esa gente. Pero alguien se va a haber colado. Ahora, no son líneas rojas haber estado con el 7 veces sí, pues. Si ponemos como línea roja el 7 veces sí, nos quedamos con el 37% de la población. Porque el 63% de la población engañada apoyó el 7 veces sí. Otra cosa es que nos han dicho ladrones y eso. Eso no le vamos a permitir a nadie. No, no me va a decir quién es esta persona con la que recientemente hubo este resentimiento, ¿no es cierto? Así que obvio no, esa no. pregunta nomás. No, pero eh, es fácil deducir quién es. Okay. Eh, ¿cómo, pero, pero, pero decíamos esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se controlan estas cosas desde fuera? Y a mí sí me gustaría saber cómo cambia su perspectiva de país. Porque una cosa es de presidente, un poco tiempo de expresidente también, y otra cosa de un ciudadano perseguido y exiliado. Mira, la presidencia del país, yo conocía mi país muy bien toda mi vida. Yo era de esos que acababa la universidad, cogía mi mochila y perdía tres meses, y iba a visitar, siempre traía con los salesianos, me iba a las misiones salesianas, la Amazonía, Loja, a todos lados. ¿no? Entonces me encantaba visitar mi patria, soy un, era y soy un enamorado de mi patria. Y la conocí muy bien como presidente, entonces no es que me sorprende muchas cosas, sé lo que hay en su desarrollo, sé nuestros valores culturales y nuestros antivalores culturales, sé que la política es extremadamente ingrata. ¿Qué me ha sorprendido? Tal vez sí. Ver, por ejemplo, la fragilidad de mucho de lo que se hizo. Los jueces, después de ser seleccionados por concurso de méritos, ante la primera presión se vendieron, se atemorizaron. O sea, es una profunda decepción. Por supuesto, siempre sabes que hay alguien que no te quiere, que está hipócritamente a tu lado, son por conveniencia. Pero sí me sorprendió la cantidad de esa gente, empezando por Lenín Moreno, pero recuerda que cuando se partió el bloque en el 2017, en los 74, yo sabía que se iba a partir, pero ahí la mayoría va a quedar con nosotros, la mayoría quedó con Moreno, manipulado por José Serrano. Acuérdate, toda esta gente que se sacó la, la careta, un Augusto Barrera, que nos odiaba por su complejo, que siempre quiso ser presidente, un Miguel Carvajal, acomplejado también, porque sabía que lo consideraba muy poco listo, una María Fernández Pinoza con sus vanidades, un fan del falconí que fue capaz de acusar a su compañero de universidad, Augusto Espinoza, de proteger abusadores de niños, pederastas, o sea, es el colmo de los, cosas increíbles. Por supuesto, eso sorprende, a cualquier ser humano sorprende. que alguno de ellos ha, ha intentado acercarse posteriormente? Sí, sí, olvídate, o sea, no hay tiempo para el odio, la vida es muy corta para odiar Podemos superar el odio, lastimosamente no podemos superar la memoria. Y como decía el gran Tomás Borges, el comandante sandinista, que fue embajador en nuestro país, murió como embajador en nuestro país, siempre se puede confiar en los traidores, no cambian nunca. Sí, el asunto es que se revelen. rebelen. Óigame, y, y más allá, de, más allá de, de, de este tipo de críticas, que ya son malsanas ¿no? y, que, y que tienen otro objetivo, de las críticas generales que se hacen a, a Rafael Correa, ¿Cuál, ¿Cuál le hace decir? O sea, un día usted llega a su casa en la noche y, y, y se pone a ver noticias de Ecuador y escucha a algún crítico de Rafael Correa y, y, y lo hace decir, está plena, plena. Ahí, ahí la embarré. Pero errores, por supuesto. Ahora, ¿te quiere hacer pasar como un monstruo eh? quiere hacer pasar como un narcotraficante? ¿no? No, no, no, no, por eso, por esa abstracción de toda esa Hace cinco que, ¿eh? que el país estaba sobreendeudado. Era mentira. Sobre costos, sobre precios. No hay un juicio sobre precios. 70 mil millones perdieron en corrupción de acuerdo a un informe del BID. Nadie se molestó en verificar si existía ese informe del BID. Todo es mentira. Ahora somos narcopolíticos. Y así vendrán los cuentos. O sea, lo increíble. Y usted puede decir por supuesto su Tenemos respeto como cualquier persona. Pero en general, somos buenas personas. Y el día en que me muera, en mi lápiz, ojalá pongan... No pongan aquí, ya es un expresidente, un gran líder... Pongan tan solo, aquí ya es un buen hombre, porque eso ha sido mi interés toda la vida. Tratar de ser feliz, haciendo felices a los demás, ayudando a los demás, una vida de servicio por los demás. Ahora, desde, desde la perspectiva del servicio, ¿existe hoy quien maneje esta misma lógica en la misma dinámica que Rafael Correa entre las alternativas electorales? Pues yo, yo me acuerdo que era imposible no verlo trabajar. Independientemente de que estuviera uno de acuerdo o no con Rafael Correa, nadie podía negar que camellaba de sol a sol. Eh, yo no percibo que esa dinámica se haya sostenido en la política en estos últimos años. En la... Yo te, te, tampoco, Fernández. Sinceramente, por eso no odian tanto. Porque rompimos el esquema. O sea, la gente está, busca el poder, los grupos. Los partidos políticos son mafias organizadas, son empresas personales. Creo. ¿Qué es creo? O sea, la sucursal del Banco Guayaquil. Entonces, crean estas cosas, el Partido Social de voto para defender sus intereses. Y es la peor forma de corrupción, Buscar el poder político para defender sus intereses. Mira lo que ha hecho Lazo. Eliminó el impuesto a la herencia. Eso lo beneficia directamente. Pues. Eliminó seguro Sucre, que daba 15, 20 millones de dólares anuales al país. Que lo había quebrado el grupo Banco del Pacífico lo rescató el Estado. Ya cuando lo rescatamos, cuando es una empresa ultra rentable, la elimina para darle esos negocios a las aseguradoras privadas que lo apoyaron en campaña. ¿Sabes cuánto la plata le dio? En los cuatro años de gobierno, la verdad, unos 60 millones de dólares. Eso es robo descarado contra el país, pero la gente no se da ni cuenta. Una contradicción, si fuera descarado se daría cuenta. Es robo con, para, que perjudica al país, pero la gente no se da ni cuenta. Pero te podría decir, arman estas estructuras políticas para defender sus intereses, no para defender bien, el bien común. Los jóvenes que me escuchan, tengan esto claro, grabado en piedra, lo dice el Papa Francisco su encíclica Fratelli Tutti, la legitimidad del poder político es el bien común. Ni siquiera el de ciertos grupos, ¿no? el bien común. Cuando habla de leyes para los médicos, leyes para los maestros, es equivocado. Son leyes para la sociedad, leyes para la comunidad. Entonces, la única legitimidad de la autoridad del poder político es la búsqueda del bien común. Todo el resto son distorsiones que ya pueden caer en la corrupción. Mas, se nos está terminando el tiempo. Yo quisiera robarle cinco minutos más si su hambre se lo permite. El hambre me lo permite. Lo que no sé si me permite es la cocción de la carne, si me va a quemar. Le tomo foto y te lo envío, te denuncio, ante el Defensor del Pueblo. <risa> no, no hay. Este, óigame, vamos, vamos a... También vamos, tienen rodeada la Defensoría del Pueblo acá, con policía. Ya, ya, ya solo eso falta. Óigame, Todo vamos. lo que han hecho. Mira, Freddy, sí. ¿cómo se llamaba? Freddy... Carrión. ¿Cómo se llamaba el Defensor del Pueblo? Carrión, Carrión. Freddy Carrión. Eh, Sofía Almeida, del Consejo de Participación. Ahora este señor González a su precio de banco. Ir pateando el perro que esta gente impone su gente para apoderarse del país. Y no pasa nada, porque es lazo, es la derecha, son las oligarquías. Dos, dos o tres temitas más para ir pateando la pelota hacia adelante rapidito y que pueda acceder a sus carnes. Eh, la primera. Por si usted... acaso, también me faltó decir: aquí estamos en verano, hay luz hasta nueve y media de la noche más o menos, entonces se aprovecha el verano, porque claro. es un buen clima. Porque en invierno, de las 4 o 5 a la 30, decir que desenvuelva por... la bicicleta en verano también. Ah, sí, el ciclismo es una maravilla hacer ciclismo aquí. Óigame, bueno, en fin, acaba de mencionar usted el tema, de entre las críticas que se le hacía el tema del sobreendeudamiento con China. Y eso me abre una gran puerta al humor. ¿Por qué? Porque el único buen chiste que yo le he escuchado hacer en la vida, Rafael Correa, tiene que ver con los pantalones y el tema de China. Eh. No sí, pues también es otro buen chiste Se fue contra mí, contra uno, uno de Lucio ya, Pero Gutiérrez, sí es bueno, sí es bueno. Pero, pero este es bueno, igual de bueno ¿Tú sabes el terremoto en Inglaterra o no? ¿Perdón? ¿Terremoto en Inglaterra? ¿Conoces ese chiste o no? No, no, no, ¿cuál es? De época de Lucio Gutiérrez, tremendo Terremoto en Inglaterra hermano chuta Y el otro lambón como siempre Llama a su canciller, oye Suki, Suki ven acá Mándale un barco lleno de chocho, haba, mello, cocuye. Chuta, tremendo barco de ayuda ecuatoriana con chocho, mello, cocuye a Londres. Llega y nadie comía eso allá, pues. Entonces viene el primer ministro, Lord Carrington, a la reina de Inglaterra y le dice Mira este barco que nos han mandado, lleno de cosas, no nos sirven para nada, pero qué amabilidad este presidente. Hay que hacerle un buen regalo. ¿Qué nos sugiere, reina? Regálele los manuscritos de Shakespeare. Qué buena idea, los manuscritos de Shakespeare. Lo manda por DHL, embajador inglés, pide audiencia con Lucio Gutiérrez, ahí estaba Suquilana también. Presidente, en nombre del pueblo inglés, por su solidaridad, aquí tiene los manuscritos de Shakespeare. Chuta y el otro tirado a culto, no, no leía en inglés, empieza, oiga, qué bonito embajador, ¿no? Qué lindo embajador. suki llámeme al autor para felicitarlo. Chuta. Y el embajador dice, presidente, Shakespeare está muerto. Bueno, Suki, llámeme a la esposa para felicitarla. El embajador presidente, la, embaja, la esposa de Shakespeare está muerta. Suki, llámeme a cualquiera de los hijos para felicitarlo. Y el embajador ya molesto. Presidente, toda la familia de Shakespeare está muerta. Y Lucio, chuta que ha estado fuerte el terremoto. Oiga, es, es largo y yo estaba esperando el buen remate. No, no mismo. Pero fue buen remate. Sí. Es que estaba, estaba fuerte el terremoto. No sí, lo entendí. No, no, de otra ya, cosa. Está bien. Está, sí, sí, sí, está bien. Ese o, buenísimo. Okay, Ese es okay, el okay. nivel de presidente va a los pantalones. <ríe> no sé si usted sabe, pero yo hago, hago re, con regularidad un, un, eh, una visión satírica de la, de la realidad nacional eh, y me gusta mucho hablar de humor. Y quería preguntarle, entre otras cosas, ¿cuál es el meme favorito de Rafael Correa para Rafael Correa o el sticker favorito de Rafael Correa para Rafael Correa? No se me ocurre ahorita ninguno. Nunca me han podido sacar la voz los imitadores, nunca. ¿No le gusta que pero salga no... bailando así? Ah, pero es ese que no ese pues, meme suya video. Ese Va. es chéverísimo, pues no te... <Llito> está es A la... mí gusta. Donde habla la, la, la, la, la, la, la de Bossé. Que según <Lito> los odiadores, hicimos un concierto en el Bossé. No es mentira. Nunca contratamos un artista extranjero para Carondeles, nunca pero son no, de pero las si tantas Eso era, eso era, eso era una, en un enlace y si sonaba a Don Diablo, si no me equivoco, era la que sonaba, ¿no? Sí. Claro. Y por si acaso la foto de Miguel José en Carondelet fue un almuerzo que le dimos a él y a este investigador Sala, Enrique Sala creo que se llama, de National Geographic, porque hicieron un documental sobre Galápagos, apoyando totalmente a las islas. le hicimos ese almuerzo de reconocimiento. Y de ahí sacaron un concierto con Bosé en Carondelet. ¡Qué bárbaro! Me, me acuerdo de eso. Eh, Ni siquiera cantó, o sea, por cierto. Si ¿Y algún sticker? ¿Usted usa stickers de Rafael Correo? ¿Usted manda, manda stickers por WhatsApp contestando así? con, no, con... No. no, nunca mando, nunca mando. Sí, me parece de mal gusto eso, mandarse uno mismo. ¿En serio? De pensé... hecho, me cuesta <risas> mucho retuitear cosas que sobre mí, que hablan bien de mí, pero lastimosamente en política es necesario. A mí, ¿no? Pero si a fuera mí por también... mí, solamente no lo haría. A mí también, y, y, y la persona que me maneja a redes me tiene obligado a, a, a hacerlo porque realmente no. Sí, no, no, no me gusta. necesita comunicar esas cosas, ¿no? A mí, casi a mí, el turno favorito de igual. Rafael Correa, ¿sabe cuál es? El que, el que sale con, con bueno. la cara así diciendo y son sin increíble. No lo he visto. Hay esta entrevista que se viralizó en la que usted sale hablando inglés y de ahí salieron algunos, algunos stickers. Pero es que, mira, todo eso, hay una campaña de desprestigio permanente. Primeramente, sí, sí no es un no. No. no. no es de prestigio. No, porque, no, porque, no a ver, pero, cuidado, Nosotros, nosotros sabemos que, por ejemplo, sacaron, aquí, hasta mi generación, eh, los colegios religiosos no daban inglés. O sea, todos los que aprendimos viniendo me, del Javier, listen, del Cristóbal. Listen to me. ¿Ah? <risa> Mira, di una conferencia en Harvard, en inglés. Estaba muerto, debí suspender ese viaje. Porque ahora sé que soy alérgico se ha explicado muchas cosas al polen. Entonces, cuando voy a clima frío con polen, me acabo. Y por cumplir, di. Hablé una hora, sacaron un, un extracto de un minuto y medio con todos los errores que había cometido. Si claro, salta, claro, claro. No, yo he visto, visto la entrevista en Una conferencia en español, ¿no? también vas a tener igual o más errores. Pero es toda una campaña para de destru de destruirte tu reputación. Pero bueno, que pero, sigan sufriendo. Pero, pero, pero creo usted que cree que, es que para, para eso, yo, que es, yo creo que es como humor colectivo no toma toma elementos de que, que fe, pueden no, causar gracia los que yo he visto son llenos de mala fe incluso con insultos no Ah, bueno no, ¿En no, no, horas, no me refería por supuesto por a eso pues no yo sé hasta la persona que lo hizo que es un odiador o infame no sí, no, no no yo no me, no, no me refería por supuesto a eso me refería a, a, a los stickers que, que si no pues, circulan sticker en whatsapp de, con, de, con, con la cara de rafael correa Hay algunos que son buenos hay algunos que son buenos eh, y memes también, entonces le preguntaba ¿cuál era su favorito? ¿usted consume información? lo más gracioso más es que los que los lo que más difícilmente pueden dejar de vivir sin mí son los odiadores lo que odian. imposible <risa> que vivan sin mí ¿les cantaba? pues usted ¿no? la canción del bookie. De, de que no hay eso de, Lucia, de que no hay ser nada más difícil hay, no se sí. hacer. ¿cuáles son sus sí. referentes de humor? Mi grupo favorito humorístico es Lelutier, un grupo argentino, ¿no? Ya murieron okay. los principales componentes, pero me gustaba mucho ese grupo. Murió Rabinovic y murió ¿No has también. Le sí. murió, murió Daniel Rabinovic y murió también recientemente. Y eh... murió Marco Musto. Marco Musto, sí. Y bueno, Massana que había muerto los dos en los 80. ¿no? Claro, y Massana que había muerto en los 80 Óigame, sí. no puedo sí. dejar el fundador, este Mazana. tema. No puedo dejar este tema fuera y me están haciendo señas por atrás, pero necesito... En los pocos días que estuvo Jorge Glass fuera de, de prisión porque le consiguieron a Bias Corpus, tuve la oportunidad de juntarme con él para una entrevista. Cuando hablé, tengo hasta ahora la idea, no sé si es que ves una idea eh, 100% real, de que fue la única entrevista que alcanzó a grabar. Eh, cuando le pregunté por Rafael Correa, me dijo, Rafael no es mi amigo, es mi hermano. ¿Usted se siente igual respecto a Jorge Glass? Por supuesto. Yo lo conozco ahora que tiene 11 años. Conozco su vida, su familia, su historia. Es una historia muy parecida a la mía. Yo era 6, 7 años mayor, era su profesor. Y luego su jefe es cabo, también es cabo. Entonces, campamento, viaje y todo aquello. Y sabía que él se quedaba con su madre. Y su madre era padre y madre a la vez, como mi madre. Y, se, y conozco muy bien que a los 18 años acabó el colegio. Y empezó a trabajar para mantener a su familia y al mismo tiempo estudiaba, era un gran alumno, también en el colegio, pero en la Politécnica de Guayaquil. Yo conozco muy bien su historia y por supuesto que mi hermano, por Su madre estaba presente mientras hacíamos la entrevista, casi le rompo un florero y esa señora eh, me quería asesinar. Pero en todo caso, eh, hablábamos... Así. Doña Normita, también se llama Norma como igual. Normita, madre. claro, esa sí, sí. Mujer es de hierro. En algún momento me giré, fui, fui, fui pegándole un adorno, me quedé... Esas mujeres que sido jefas de hogar toda la vida, padre y madre a la vez. Entonces son a la vez una, de un corazón inmenso, una sensibilidad increíble, también muy dura. ¿no? Sí, oiganme, y, y, y, este, y en este escenario, están dando batalla en organismos judiciales. Me llamaba la atención conversar con Fausto en estos días, con Fausto Jarrín en estos días, y... Y me decía que van por dos cuerdas separadas, una en el sistema universal, otra en el sistema interamericano. Eh, ¿Cómo avanzan esos procesos a día hoy? O ya tengo más de si media el... hora extra de entrevista. Chuta, ¿Ya, sabes? ya, ya, ya. ya, ya me lleva me... la carne es tu culpa. Ya, Te ya mando ya, la ya, foto. Ya. Le, debo, este, le debo una, este, una Avanzan bien. El problema de todos estos sistemas internacionales es la demora. O sea, si queremos que haya justicia ¿verdad? en el mundo, peor con todo lo que estamos viendo, peor con el lawfare que ha pasado en América Latina generalizado. Se necesitan instancias y reacciones mucho más ágiles. Justicia que tarda no es justicia. Jorge le va a ganar todos los juicios al Estado, con todas las barbaridades, con todos los abusos, con todo el maltrato que ha recibido. Condenado con código derogado. La empresa corrupta y corruptora confesó, de Odebrecht y le acusaron. Es evidente el pacto que tuvieron con Odebrecht para robarle la vicepresidencia a Jorge. Él va a ganar todo, pero después de 15, 20 años, ya de qué sirve. Tal vez nosotros con Naciones Unidas... Vamos a ganar más rápido. Hay que ver, pues, si hace caso Ecuador, el gobierno ecuatoriano. Mira que no está haciendo caso a una boleta constitucional de escarcelación. 12, 14 días esa boleta y Jorge, preso. Y no pasa nada. Eso es secuestro. es imposible. Ni en preso, y preso. Entonces el... vamos a ganarle todo a nivel internacional. Pero todo tienen tomado a nivel de país. Pues hay que ver si, si se logra algo. Óigame, presidente, necesito pasar también por el tema seguridad. Desde, desde allá, ¿cómo se percibe el tema de seguridad desde, desde, desde su perspectiva? ¿Sabes qué? ¿Cuáles son los elementos uno, dos y tres que hay que atacar de inmediato y hay que, y hay que eh, empezar a implementar? Uno, uno, reactivar la economía y la, la red social de apoyo. Porque todo eliminaron, ha subido la pobreza, ha subido la desigualdad, no hay empleo, volvió la migración... Cuando la gente no tiene nada que perder, eso desemboca en violencia. De hecho, se llama violencia estructural. Cuando tiene gente que se te muere en las puertas de los hospitales porque no hay tratamiento para el cáncer y el mismo presidente se va a atender a Houston el párpado, eso es como de echarle con, bala con metralleta a la gente. Primero eso. Luego, una institucionalidad de seguridad que la destruyeron totalmente por odio a Correa. Eliminaron el Ministerio de Coordinador de Seguridad. Eliminaron el Ministerio de Interior solo dedicado a la policía. Ya lo han tenido que revertir esa medida calladito, con el rabo entre las piernas pero cuando ha corrido tanta sangre. Además es que ponen ineptos, ¿no? Al Ministerio de y Seguridad ahora le llaman Secretaría de Seguridad y lo pusieron a Diego Ordoño. Ministerio del Interior, dedicado solo a la policía, ponen un ex general de policía, inepto, fascista, pero además que se debe a la policía. Va a, a, a tener espíritu de cuerpo y no espíritu de servicio a la comunidad. Eh, eliminaron el Ministerio de Justicia. Y ahí vemos, encargado de las cárceles, de la rehabilitación social. Nosotros teníamos hasta universidad en las cárceles. Los presos estaban preocupados de estudiar, no de matarse entre ellos. Ahí vemos las consecuencias. Destrozaron el EQ911. Había botones de auxilio. para que Estaban asaltando un local, apretaban el botón, enseguida llegaba la policía. Taxi seguro, con botón de auxilio para el chofer, para el pasajero del asiento de atrás, para el propio baúl. Si no metían al chofer o al pasajero. Eh, eh, coordinación de las ambulancias, bomberos, comisión de tránsito, eh, Cruz Roja... El Ministerio de Salud, todo lo ha destrozado, las cámaras, todo. Hay que reconstituir vez, toda esa institucionalidad de seguridad. ¿Alguna vez identificaron ustedes intentos de infiltración en la fuerza pública? Porque ahora se habla mucho de narcogenerales y etc. De narcotráfico no, pero obviamente hay una gran influencia de Estados Unidos. O sea, esa gente se forma en Estados Unidos. Final, Cuando yo llegué, eso es lo que sale un mayor Silva por ahí hablando tonterías todavía de la unidad de operaciones especiales, o así sea, se llamaba. Era una unidad totalmente financiada por la embajada. La policía proponía, el gobierno proponía, el gobierno ecuatoriano, los nombres del director y el que elegiera el embajador. ¿Te imaginas? No éramos país, éramos colonia. Eliminamos todo eso a tal punto que la embajada fue a retirar las camionetas y las computadoras porque eran derechos. Y ahora dicen que por eso desmantelamos el, el, la institucional contra las drogas y... 15 años después, por eso es que hay problemas de narcotráfico, o sea, solo ya el que cree eso, ya cree cualquier cosa, la cuestión era que una, había una infiltración total nuestra fuerza pública ni siquiera la manejaba el gobierno sino la embajada de Estados Unidos pero, pero del narco no, no o sea eh, hasta ese momento narco, hasta el momento en que usted dejó el poder o sea, siempre ha habido eh, infiltración en la policía se desarmó también un grupo no me acuerdo cómo se llamaba, Belgao, creo ya que era un grupo que atentaba contra derechos humanos, pero sí teníamos denuncias que algunos elementos de ese grupo tenían vinculaciones con los narcotraficantes. ¿Y cómo se corrige eso? Ya con instituciones del poder público... Estando el... muy atentos, pues, teniendo control, teniendo inteligencia. Si el crimen organizado no se combate con más chalecos, antibalas, más revuelve a la policía. Camioneta. por inteligencia. Esa es otra tantas mentiras que me escuchen todo el público que sigue este programa. Dijeron que habíamos creado Policía política, esto es mentira, no creamos nada. Unimos todos los cuerpos que habían: polic inteligencia policial, de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea. Lo, hicimos, lo pusimos bajo mando civil, como debe en toda la demo democracia. Creamos complementariedades, de sinergia, trabajo conjunto, porque antes eran República Independiente. No creamos absolutamente nada, revisen. Otra de las grandes mentiras. Ahora desmantelaron el sistema de inteligencia, la utilizan solo para perseguir ni correr, está hackeado. Tenemos informes de eso. Mis teléfonos están hackeados, el de mucha otra gente. Dejaron la inteligencia en las cárceles, se matan entonces entre ellos. Entonces, así se combate el crimen organizado, con inteligencia, pero para combatir el crimen, no para perseguir a los adversarios políticos como hace el gobierno, como hizo Lenín Moreno, como hizo Mara Paula Romo. Tengo a 10 personas aquí altamente preocupadas por sus papas, así que tengo que despedir. Eh... La última, la última pregunta, la última pregunta que le quiero hacer es: ¿se necesita un hace rafael? Una hora me está diciendo última pregunta. Sí, yo sé, yo sé. ¿Se necesita un Rafael Correa o se necesita un nuevo, un nuevo personaje que represente lo que Rafael Correa representaba en el 2006? Mira, la modestia no significa negar lo que uno es. Si no reconocer que gratuito lo recibiste, gratuito lo tienes que dar. O sea, lo hicimos bien. Y porque me he preparado toda la vida, no hay inspiración, es transpiración. Porque trabajamos día y noche. Lo hicimos bien. Pero lo importante es retomar ese camino hacia el desarrollo. Si tengo que estar ahí, ahí estaré. Si lo puede hacer otro mejor, en buena hora. No sabes cuánto eso lo agradeceré. Pero para que retome ese camino hacia el desarrollo. Que seguimos del 2007 al 2017. Y eso es innegable. Si no, los que nos escuchan, pregúntense. ¿Cuándo vivíamos mejor? Ahora en esta tragedia, durante la década de la Revolución Ciudadana. Y ese eslogan es muy mezquino. Tú sabes que vivíamos mejor. Porque no solo que vivíamos mejor. Yo soy experto en desarrollo. íbamos camino al desarrollo. 20 años más de esa ruta éramos el primer país latinoamericano en salir de su desarrollo. Hoy nos retrocedieron 20 años. Pero no hay que perder la esperanza. Con más ganas hay que luchar. La mejor arma es el voto. Votar bien y recuperar la patria. Un fuerte abrazo, presidente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero me que no se le haya quemado la nada. Te envío la foto, ¿eh? Me informa Te por Twitter yo a la defensoría del pueblo <risa> para que defienda mis derechos pues carnívoros. Chao. Buen provecho, un abrazo. Muchísimas gracias a Rafael Correa por atendernos.